Voy a hablar, permítame un segundito nada más, don Víctor, para hablar aquí con el jugador del Municipal Corredores. ya usted sigue en el fútbol? Ahí estamos todavía, estamos, estamos pellejeándola todavía. Sí, sí, eh, y es que has pasado por varios equipos, hasta de primera división, ¿verdad? Sí, sí, ya, ya andaba ahí en varios equipillos, estuve con, con, con Liberia en primera división y con varios ahí en segunda también. Qué bueno, ¿qué, qué pasó con este equipo? ahí mm, este, ¿qué te diré? Creo que, que, que el primer gol que que nos hicieron, este nos, nos perjudicó mentalmente, creo que ya de ahí el equipo se vino para abajo, eh, segundo tiempo los cambios entraron bien, pero bueno, ya era un marcador difícil de, de remontar. Bueno, muy bien, ya yeah, seguiré adelante para el próximo torneo, ¿sigue con el equipo o va a cambiar? Eh, no, no, en eso estamos, vamos a ver si, si vuelvo a algún equipo de segunda, o tal vez se presenta alguna otra oportunidad ahí mejor, entonces vamos a ver qué pasa. Muy bien, gracias Sureña, muy amable.